Bueno, buenos días, buenos días a todos y a todas. Bienvenido a otro, a otro curso de Yo sigo publicando y hoy tenemos de nuevo con nosotros a, a Nicolás Robinson, que ya sabéis que, la, que estuvo hace poco tiempo con nosotros explicándonos las cuestiones de, la, de los contratos postdoctorales y bueno va a seguir aquí dándonos cursos sobre todas las cosas que sabe. Hoy el curso va a estar bastante, bastante interesante porque... Eh, Nico tiene un perfil de publicación bastante bastante alto, está acostumbrado a publicar en, en muy buenas revistas y, y por ahora ya ha conseguido eh, publicar en, en Science y en Nature, eh, en, en las dos revistas más importantes que hay actualmente en el panorama científico. Creo que también ha, ha intentado recientemente publicar en, en, en el Penas, que es otra de las grandes revistas científicas, o sea, tiene la triada mágica casi. O, o al menos lo ha intentado tener esa, esa triada, y, y bueno, eh, va a ser un curso en el que va a ser un poco, o un curso que nos, donde va a contar su experiencia personal eh, de, de cómo la ha ido publicando en esta revista. Como él dice, nos va a explicar un poco todos los, los entresijos y todos los, los trucos para publicar en, en esta super, super revista. Nico, yo te quería agradecer otra vez que estuvieras con nosotros porque bueno, tú ya eres un, casi un, un profesor fijo, semanal. Porque creo que además la semana que viene tenés otro curso de estancias de investigación, ¿no? Efectivamente. A mí me han tocado las la charlas sobre contando mi contar mi vida, básicamente. Sí, eso te iba a decir, tú un poco como, eh, como el patio de vecinos, ¿no? De contar los chascarrillos sobre el mundo de la comunicación científica. <ríe> Pues bueno, Nico, o sea, yo sí, por eso, agradecerte que, que participe otra vez, que estás implicado mucho en, en esta iniciativa y, y yo creo que la gente, todos los alumnos que están aquí en el curso van a aprender muchísimo de, de tu experiencia personal, ¿vale? Y ya está, eh, te doy, voy a cortar el micro y la cámara y te doy a ti paso, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Perfecto, venga, gracias. Hasta luego, Dani. Ahora... Bueno, pues, pues buenos días a todos. Eh... Para los que no me conozcáis, soy soy Nicolás Robinson, soy eh, soy investigador postdoctoral en, en la Universidad Tecnológica de Delft en, en los Países Bajos. Aunque hice mi tesis en Granada y trabajo, trabajo colaboro asiduamente con, con Daniel ¿no? en temas de investigación. Um, y bueno, ahí estoy ahora mismo con un contrato Marie Curie. Y bueno, he tenido la suerte de publicar, como decía Dani, en Science and Nature. Ahora ya os contaré un poquito que tiene algo de trampa bueno, no tiene trampa, pero, pero no son, lo que he publicado en estas dos revistas, no son artículos científicos, lo que se considera artículos científicos según Web of Science, sino que en el caso de Science fue una carta que publiqué junto con Daniel, eh, entre otros, eh, y, en, y en Nature lo que publiqué es un comentario, los comentarios son como reportajes de dos o tres páginas, eh, que una, a veces son opináticos, son casi ensayos, ...y en otros casos sí que tienen una dosis importante de, de trabajo metodológico detrás, como fue, fue en nuestro caso, ¿no? y, y bueno, recientemente, al principio, cuando Dani me, me sugirió hablar de esto... Eh, ...pues no había pensado, no, no, ni, ni contemplé la posibilidad de hablar sobre penas... Eh, ...porque en mi rechazo fui muy reciente, no sé que todavía era doloroso... Eh, pero, ...pero bueno, luego he decidido incluirlo también porque, porque, bueno, también ha sido una experiencia, ha sido interesante... Y espero que en cierta medida os sirva de alguna manera que os cuente toda, toda mi historieta sobre, sobre, sobre, mi, sobre cómo he intentado publicar en estos sitios con mayor o menor éxito. ¿no? Eh, lo que he intentado hacer, eh, estoy preparando un guioncito que luego os compartiré, todavía no me ha dado tiempo de acabarlo. Eh, lo que he intentado hacer es no dedicarme a contaros cómo fue, cómo fue mi historia, que eso si queréis también lo puedo hacer luego. Eh, pero sí contaros más, mejor lo que, las cosas que he aprendido eh, sobre mi experiencia intentando publicar en estos sitios, las cosas que he observado, eh, sobre todo por cómo funcionan estas revistas y también las, las características en común que tienen, eh, que, ten, que, que he visto, o los factores que he visto que se han tenido que dar en todos estos casos para, para poder publicar en, en las revistas. ¿no? Eh, lo primero, y antes de empezar a hablar específicamente de... de de, cómo, de las cosas que he ido observando y, digamos, las características que tienen que tener un trabajo de investigación que sí que si lo queremos colocar en esta revista, es que, es, es que bueno, eso, estas revistas conforman una élite, ¿vale? Y la gente que publica de manera asidua en estas revistas, porque lo hay, eh, son una élite con ciertos códigos, con cierta forma de trabajar, eh, muy o por lo menos por lo que he observado en, en comparación con mi disciplina, es muy diferente a los que se dan en, en mi disciplina en general, que yo, yo trabajo en el ámbito de la bibliometría y la evaluación eh, la forma de escribir la forma de trabajar en esta revista es muy diferente a publicar una revista Q1 de mi área eh, eso supone que hay ciert, eso significa que hay ciertos códigos eh, en la forma de redacción sobre todo en la forma de presentación de los resultados y tal, que no necesariamente conocemos eh, por lo cual, eh, es muy importante, y aunque yo creo que esto es un consejo que suelo dar siempre para publicar en cualquier revista, eh, pero es muy importante que, que, que, que, que, que leamos estas revistas si queremos publicar en ellas. Es decir, es muy difícil publicar una revista de investigación, una revista científica eh, de, alto, de alto nivel, sea Nature Science o sea una Q1 de mi área, si no la leo con asiduidad, si no estoy al, al tanto. Y no solamente de lo que se publica en estas revistas, sino... De, del estilo, de cómo se publican, de cómo están redactados esos trabajos, cómo están presentados, etc. ¿vale? Eh, eso, digamos, yo pienso que eso es, una especie de, eso es un sine qua non, si no, si no existen esos requisitos, si no estoy acostumbrado a leer estas revistas, si no, si no analizo los papers, cómo están redactados, cómo están estructurados, cómo presentan los resultados, de una manera muy concienzuda, eh, es muy difícil, no voy a decir imposible, pero sí que es muy difícil que consigamos... Eh, colarnos en esos sitios, ¿vale? Eh, porque no estamos preparados, no, no conocemos eh, el, lenguaje, el lenguaje que se emplea ahí. Entonces, bueno, dicho esto, la, la charla un poco la voy a estructurar en tres partes. Primero voy a hablar sobre eso, esos factores que creo que, que deben o o, podrían, o pueden darse siempre que, publiquemos, que consigamos publicar en esta revista. Eh, y, y yo creo que esto va a ser a lo que más tiempo le voy a dedicar, aunque ya iremos viendo cómo se va desarrollando la charleta. Eh, y luego en segundo lugar eh, hablaré sobre la, lo que su, lo que supone preparar un manuscrito preparar un trabajo para, para estas revistas y luego ya por último pues hablaré un poquito sobre, sobre algunas anécdotas digamos algunos, algunos algunas recomendaciones o reflexiones digamos que yo he hecho a raíz de, de, mi, de mi propia experiencia ¿no? entonces bueno hablando de factores que deben de darse o que, o que sería, son o que son muy hacen que sea mucho más favorable eh, la, la, las posibilidades que tengamos para publicar en esta revista. Eh, bueno, pues he estado aquí reflexionando un poco sobre el tema y yo diría que hay como uno, dos, tres, cuatro, cinco factores que yo pienso que, que son casi, casi imprescindibles. Eh, el primero de ellos es el don de la oportunidad. Es decir, estas revistas no se, no, se, no se rigen exclusivamente por criterios puramente científicos. Es decir, no solamente publican papers que son buenos, que son novedosos, eh, y que pueden tener un alto impacto, sino que también se rigen, en cierta medida, por cierto sensacionalismo, digamos, periodístico, es decir, van a publicar sobre temas candentes, temas que en ese momento sean relevantes para la comunidad científica. Eh, esto corta ya de por sí la alas a ciertos temas, eh, incluso a ciertas disciplinas, que pueden tener menos posibilidades de estar aquí, porque además la audiencia de esta revista es global, eh, y sobre todo en el caso de Science Nature, son revistas que se venden en kioscos en Estados Unidos. Es decir, que son revistas eh, que están dirigidas no solamente a la comunidad científica, sino también a, aquel, a, a aquella gente que tiene inquietudes sobre estos temas. Eh, y por tanto tienen que ser tema, temas que, sean, que, que levanten mucho interés social. Eh, por lo cual siempre es recomendable, eh, cuando nos planteemos estas cosas, tener en cuenta, eh, o por lo menos plantearnos si, si nuestro tema... Eh, cumple con este criterio es decir, si estamos trabajando sobre un tema que pueda despertar este interés social o que sea oportuno en este momento por, por la cuestión que sea eh, puesto que esto reducirá o, o no las posibilidades de que se publique eh, de hecho ya vemos que en esta revista el sesgo temático es brutal, es decir, que hay disciplinas sobre las que no se publica absolutamente nada o muy poco y otras disciplinas que están constantemente en estas revistas ¿vale? en el caso de Penas. El abanico un poquito más amplio, no mucho más, porque apenas se, se estructura por disciplinas, tiene como diferentes secciones para cada una de las grandes disciplinas, y cada disciplina tiene un editor, ¿vale? Eh, entonces, por ejemplo, en el caso mío hay una sección de ciencias sociales, eh, donde hay, hay una serie de editores que serán de ciencias sociales, eh, en, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, eh, y serán los que, y digamos, que tendrán cierta sensibilidad, hacia los temas que en esta disciplina eh, podrían ser más destacables o más relevantes, ¿no? eh, Eso sería lo primero, y bueno, por ejemplo, por, por dar ejemplo ya de, de nuestro caso particular, eh, la carta que publicamos en Science junto con Dani, eh, fue una carta que se publicó, era, era una carta, un parrafito, eh, que respondía a un reportaje que se había publicado en Nature anteriormente por un periodista, ...que criticaba eh, los criterios de revisión de la revista en acceso abierto. Entonces, nuestra carta eh, eh, reseñaba un trabajo que nosotros teníamos recientemente aceptado... ...que estaba ya publicado en acceso abierto. No estaba todavía publicado en la revista como tal, pero ya estaba en acceso abierto. Eh, sobre Google Scholar y entonces utilizábamos el gancho de su reportaje para poder vender nuestro libro, como aquel que dice... Y, y lo que pasó, de hecho, fue que con el tema de las correspondencias, Science, por lo menos en ese momento, eh, no, no te dice, no te, no te notifica si se, va, si se rechaza o se acepta la, el artículo. Creo que te notifica solamente si se acepta, pero no te dice nada si se rechaza por la, por la cantidad de, de cartas que reciben. Y nosotros no recibimos ninguna notificación, por lo cual pensábamos que estaba rechazado, que no se iba a publicar la carta. Y al poco tiempo nos contactaron, nos dijeron que efectivamente sí se iba a publicar, Puesto que el, el autor del artículo, el periodista en cuestión, lo había leído, le parecía interesante y no solamente publicó nuestra carta, sino que luego publicó un reportaje específico sobre Google Scholar y, y donde nos mencionaba a nosotros y mencionaba nuestro trabajo. O sea que ahí el don de la oportunidad fue clave, porque si, si, si no hubiera sido porque este hombre había publicado este reportaje semanas antes de, de nosotros mandar la carta, pues seguramente eh, hubiera pasado totalmente al ostracismo, ¿no? eso sería un ejemplo de lo que es tener el don de la oportunidad o tener esa suerte. Luego, otro factor y otra característica de esto es que debemos de tener una serie de datos y unas metodologías que sean muy novedosas, a poder ser las dos cosas y no una de ellas, pero debe de ser algo realmente novedoso y sofisticado lo que estemos, lo que estemos proponiendo. La propuesta no necesariamente debe ser metodológica, pero sí debe de tener un aparataje serio, ¿vale? Tener un aparataje bastante gordo. Eh, yo diría que publicar una de estas revistas sería lo equivalente a publicar tres o cuatro papers eh, mínimo en revistas Q1 de nuestra área, es decir, que, que el esfuerzo eh, de, de análisis, de trabajo necesario es, es grande. Eh, en nuestro caso, pues para Nature fue un trabajo de, de alrededor de un año, desde que empezamos a, a trabajar en esto hasta que se publicó. En el caso de Penas, que todavía estamos, estamos trabajando en el manuscrito y viendo ahora dónde lo vamos a mandar y tal, eh, llevamos ya casi un año también trabajando en eso ¿no? eh, son trabajos muy complejos donde estamos haciendo un, un esfuerzo de condensación muy grande puesto que por ejemplo el comentario de Nature tiene solamente tres páginas eh, pero básicamente de ahí podíamos haber sacado tres, cuatro, cinco artículos es decir, podíamos haber sacado un año con, con diez papers perfectamente sobre el mismo, haciendo el mismo trabajo que hicimos simplemente eh, dividiéndolo, troceándolo básicamente eh, o sea, que hicimos, que hicimos un, esfuerzo, un esfuerzo serio y también hicimos cierto sacrificio, puesto que decidimos no publicar 3, 4 papers eh, y arriesgarnos a que nos rechazaran en eh, una de estas revistas. ¿no? Eh, eso, sería un, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque supone, supone significa que hay que pensárselo mucho antes de, de, de animarse a hacer este tipo de cosas. ¿vale? Otro, otro factor importante, hay que tener una muy buena historia es muy importante tener una, una historia que tenga gancho, lo que dicen en inglés es un punchline, como una especie de titular, eh, que, que sea muy atractiva desde la primera frase. La, la, la calidad de la escritura tiene que ser impoluta, hace falta, hace falta realmente escribir muy bien el paper de una manera muy clara, muy concisa, eh, con la capacidad de, de, de hacerlo complejo fácil, vale que parezca fácil lo que está... El, cuando lo estás leyendo parezca, parezca sencillo, eh, cosas que realmente son bastante complejas. Eh, y una capacidad de condensación también brutal, puesto que lo que te, tenemos que dar mucha información en un poco, en poco espacio de, de papel, digamos, en, en, en muy poco espacio, y, y tiene que ser una, una información rigurosa eh, y, y al mismo tiempo muy sencilla. Es decir, que nada de circuloquios, nada de retórica. Eh, yendo, empezando al grano desde, desde, el, desde, desde la primera frase y escogiendo muy bien las referencias que utilizamos. Sobre todo, eh, yo observo especialmente los trabajos de Penas No sé si conocéis esta revista pública, trabajos que suelen tener alrededor de 6-7 páginas, ¿vale? Eh, y la estructura que hay, por lo menos en los artículos de Ciencias Sociales, eh, de casi todos los artículos que publican, es prácticamente idéntica. La, la introducción presenta siempre problemas relativamente, que presentan los autores como fundamentales para la disciplina, como cosas, problemas clásicos, ¿vale? Eh, donde citan trabajos de los años 70, de filósofos, de sociólogos, etcétera, eh, trabajos clásicos que todo el mundo conoce y luego ya eh, muestran su propuesta con ya todo el aparataje estadístico, etcétera, y, y tal, con mayor precisión y tal, pero digamos la, la propuesta inicial siempre es eh, en cierto modo genérica, eh, abordando pero abordando muy claramente cuál es la pregunta que se pretende contestar y cuál es la pregunta de investigación vale eh, esto nos lleva al, al siguiente factor que es el de tener un muy buen equipo vale es muy difícil publicar en esta revista eh, de manera individual obviamente se hace ahí hay, siempre hay, hay gente de esta élite y fuera de serie eh, pero, pero es muy difícil hacerlo solo y, y, es, y no es nada recomendable hacerlo solo si, si es la primera vez que se va a intentar. Leí hace poco en un artículo de una sección Nature de, de carreras de investigadores, decían que la mayor parte de los investigadores que publican en Nature por primera vez como primeros autores han publicado antes en alguna de estas tres revistas en el medio, ¿vale? Es decir, eh, para poder liderar eh, publica eh, publicaciones en estas revistas hay que, hay que tener experiencia previa. Y hay que trabajar, saber trabajar con equipos potentes. Equipos potentes no es tener catedráticos, ni tener a gente con mogollón de citas, es decir, no se trata de reputación ni de prestigio. Se trata de gente que esté muy bien preparada, que tengan, que sean, que tengan perfiles muy, muy complementarios, ¿vale? Los unos a los otros. Eh, y que se entiendan muy bien, que estén, que se puedan congeniar muy bien. En, en mi experiencia, sobre todo con, ya os digo, con Nature y con el artículo este de Penas donde prácticamente los equipos son, son muy similares o, o varios de los miembros son los mismos, eh, tenemos muy claro cuál es el rol de cada uno. Eh, te, sabemos quién es la persona que escribe bien este equipo. Y esa es la persona que, si no escribe el primer draft, va a ser la que le va a dar un repaso y la va a, va a poner el artículo impoluto o nos va a decir, mira, eso lo puedes tirar a la basura porque no vale un duro. Eh, somos muy claros los unos con los otros, muy críticos con el trabajo que vamos haciendo. Eh, y sabemos y sabemos sabemos lo que lo que los demás esperan de nosotros y lo que esperamos nosotros de cada uno es decir la contribución de cada uno está muy está desde el primer minuto está bien marcada quiénes son los tipos que gestionan los datos los tipos que hacen análisis metodológico estadísticos más avanzados quienes se encargan de redactar etcétera todos esos roles están, están, eh, están bien distribuidos pero además están distribuidos con la gente adecuada ¿vale? es decir con gente que efectivamente son muy buenos en cada una de estas cosas que hacen eh, y luego, por último, el último factor, eh, a veces el esencial es tener, tener mucha suerte. Eh, hay much, muchísimos artículos que cumplen con todos estos factores y con algunos más que seguramente yo no, yo no he controlado, no he sabido ver, ¿vale? E, y no todos se pueden publicar. Estas revistas tienen la suerte de contar con todos estos manuscritos que se les envían a diario y pueden, y pueden elegir y como pueden elegir a veces eligen simplemente porque, porque no les queda más remedio con artículos que tal vez sean igualmente buenos todas estas revistas tienen un corte tienen que pasar primero un corte editorial todas estas revistas pasan un corte editorial perdón es decir todos los manuscritos que se envían los lee primero alguien del equipo editorial y esa persona es quien decide si ese artículo pasa a revisión o no y esa persona es crucial es decir la mayor parte de los manuscritos que reciben estas revistas no pasan el, el, proceso, el proceso editorial, el corte editorial se, se quedan ahí. En el caso de penas por ejemplo, eh, fin, eh, dentro del rechazo, la verdad es que somos bastante optimistas porque normalmente eh, el rechazo editorial te viene dado a las dos semanas. O sea, de, de media creo que el, el promedio de tiempo que ellos publican que tienen en rechazarte de manera, de, de manera antes de pasar unas revisiones de dos semanas. Eh, ya nosotros tardaron un mes y medio en hacernos ese rechazo. O sea, nos rechazaron también de, el editor sin pasar a, a la revisión, pero tardaron mucho, es decir, que les costó decidir, yo creo que estuvimos en esa zona gris. Por lo cual, somos optimistas y, y, y vamos a intentar otra vez eh, publicar en otra revista top. Eh, estamos viendo en cuál más o menos, pero, y, y esa es la discusión que tenemos ahora mismo, pero vamos a intentarlo. Eh, en el caso de, de Nature, ese artículo, ese comentario fue rechazado dos veces antes. Una vez fue rechazado en Science y la segunda vez en Nature. Y normalmente cuando te rechazan esta revista, se acabó. Ahí, ahí ya se acabó tu historia. Eh, me está diciendo que no se, se escucha bien. Bueno, es que la, el Internet estos días va como quiere. Yo espero que, que por lo menos se me esté entendiendo, entendiendo algo. Sí, se te escucha bien, Nico. Yo te escucho. Vale, bien, vale. Que te, no, vale, vale. Eh, bueno, pues lo que, lo que os comentaba... Eh, con el, el artículo de Nature nos lo rechazaron dos veces, tanto en Science como en Nature. Cuando te rechazan en esta revista se acabó. Normalmente ya está, están rechazados rechazado y punto. Y si quieres probarlo, prueba en otro sitio. Nosotros no nos rechazan Penas, ya apenas pues queda descartada, por muy cerca que estuviéramos de, de pasar el corte. Eh, ¿Por qué se publicó en Nature al final? Pues porque resulta que, que había una, había una, una periodista que tenía que con la con la que ya había tenido contacto previamente una de los autores eh, porque le había contactado a, a, a la autora a la primera autora del, del trabajo a Cassidy ella ya había hablado con ella anteriormente ya que ella había publicado en Nature ya con anterioridad también y entonces para otra cosa le contactó y, y, y, y casi la, la primera autora de este trabajo le dijo, bueno, pues que tenemos sobre el tema de, ese, ahí fue el don de la oportunidad también, fue, fue sobre el, por el tema de, de Trump y de los aranceles El artículo se publicó cuando Trump empezó a, a decidir que gente de ciertos países no podían no podían ir a Estados Unidos, gente de Irán, etcétera, no se le iban a dar visado. Eh, y entonces la contactaron a ella para que hablara sobre, el, para, para hacer una, una mini entrevista sobre el tema de de cómo iba a afectar la movilidad en el ámbito científico y tal. Entonces ya le dijo, mira, pues justamente hemos intentado publicar esto en, esta, en vuestra revista y nos lo habéis rechazado y tal. Y entonces pues él dijo, bueno, mándamelo otra vez, vamos a verlo y vamos a ver qué se puede hacer con eso. Y, y así fue como, como surgió. También he de decir que lo, que lo que se le mandó a esta mujer esa segunda vez no tenía nada que ver con lo que se mandó la primera. Es decir, que, que se, se, rehicimos muchísimos análisis eh, hicimos, hicimos mogollón de pruebas, eh, lo, lo circulamos, el trabajo, dentro eh, entre colegas que no, que no son autores del trabajo para que pudieran criticárnoslo Y, y luego además, aparte de, de la redacción que nosotros le dimos y tal, eh, al ser un artículo un trabajo que se publicaba como comentario y no como artículo científico En el caso del artículo científico no sé cómo, cómo iría, pero en el caso del comentario, una, un editor de la revista un periodista le, le dio un repaso brutal al artículo, eh, lo editó y estuvo en contacto sobre todo con, con Cassidy y con Van Zand, que eran los dos que se encargaron de la redacción de este trabajo, sobre todo, y cambiaron un mogollón de cosas, por, por decir que cambiaron hasta el título del la, de, de la comentario, que, que de hecho a ninguno de los autores nos gusta, pero, pero fue que él finalmente se quedó. Es decir, que, que le dieron un, un, un lavado de imagen importante. Los análisis son todos nuestros, obviamente, la figura y tal y, y, y muchos de los comentarios, digamos, donde, donde sobre todo ellos cambiaron el tema fue en la, en la presentación, en lo que son los primeros párrafos del artículo. Los primeros párrafos donde, donde, donde hay que buscar ese punchline que os decía, ese titular. ¿no? Entonces, si leí el trabajo empieza con Trump. Pues obviamente nuestro trabajo no empezaba con Trump, empezaba con la importancia de la movilidad y tal, y la internacionalización de la ciencia, era un trabajo sobre movilidad de investigadores, que eso no, no lo he dicho, eh, y, y el periodista pues, rápidamente dijo, mira, tenemos que meterle aquí algo que enganche con, con, lo que, con el, tema, el tema de hoy, que es, que es este, ¿no? Entonces cambiaron los primeros párrafos y el resto del texto ya sí se mantuvo más o menos como lo, nosotros lo habíamos enviado, eh, y todos los análisis se mantuvieron. Eh, así que, bueno, estos serían un poco los, los factores que yo creo que son necesarios para publicar en esta revista. Como digo, donde la oportunidad, metodología y datos no, únicos y novedosos, eh, una buena historia, un equipo sólido y tener mucha suerte. Eh, respecto a la preparación de lo, y el envío de los trabajos, y, y enganchando también con este paper de Nature, o con el que estamos trabajando ahora, eh, en estos trabajos es muy importante lo que es el artículo pero el, el espacio que hay ahí es tan limitado que es muy importante tener preparado material suplementario adicional, que normalmente se publica también. De hecho, eh, voy a intentar compartiros pantalla y os muestro un poco... A ver, una ventana... Aquí, share... Ok, ¿ve, ve mi ventana, ¿no? Eh, a ver, el artículo de Nature, lo tenía por aquí abierto. Sí, aquí está. Vale, este es el artículo de Nature, son tres paginitas solo, una cosa muy breve. Empieza aquí hablando de Trump y de, y de todo lo del tema de, de la frontera y tal. Y luego ya empieza nuestro análisis, etcétera, bla, bla, bla. Y aquí al final... A ver si lo encuentro... Fijaros, lo primero, hacemos mucha referencia en el texto al material suplementario. Todo lo que se muestra en el texto es lo que es esencial para que se entienda el artículo. Y esto es una cosa que os dicen en estas revistas. Tenéis que preparar material suplementario de manera casi obligatoria. Eh, podéis mencionarlo si queréis en el texto, pero el texto, una persona sin leer ese material suplementario debería de ser capaz de entender todo lo que, todo lo, que lo que hay ahí y lo que se ha hecho. ¿vale? Eh, a ver si encuentro el material suplementario y os lo enseño. Creo que estaba abajo del todo. Aquí. Uy, pues fijaros, Google, eh, Nature ha decidido dejar de enlazar nuestro material suplementario. Bueno, voy a luego lo subo, os mando un enlace, lo busco porque obviamente yo lo tengo por ahí colgado y, y os lo, para que lo podáis ver. Lo que os quiero comentar con, con el material suplementario básicamente es que ahí hay muchísimos más análisis de los que se muestran en el, en el paper en sí. Todas las justificaciones, todos los análisis eh, de robustez de los resultados... Todo eso está en, en el material suplementario. Para alguien como yo, alguien del ámbito de la bibliometría, donde lo que nos gusta es analizar datos a lo bestia, lo más interesante del paper está, de hecho, en el material suplementario y no tanto en el paper en sí. Para, para mí, eh, personalmente, el mayor valor está ahí porque ahí es donde me explican cómo se ha hecho todo lo que hay arriba. Eh, y es muy importante tenerlo, tenerlo de manera muy transparente y además estar preparados, porque van a pedir más, más, más análisis aún eh, de los que ahí se muestran, ¿vale? Eh, Vaya a tener que hacer muchísimo más trabajo del que os están pidiendo en, los, en el proceso del que vosotros hayáis, digamos, hecho ya de antemano en el proceso de revisión. Pero eso no es no exime de, de intentar adelantaros a cualquier tipo de crítica que os puedan hacer. Eh, normalmente, cuando, cuando está haciendo un artículo para una revista de primer cartel, por lo menos siempre decíamos lo de. Eh, que siempre que lo, lo, lo bueno eh, Sea enemigo de lo perfecto ¿no? eh, Cuando esté el artículo al 80 al 90% Hay que lanzarlo y olvidarte de él porque si no Nunca lo vas a terminar, ¿no? Como siga dándole vueltas Con un paper para una de estas revistas Sí que es bueno darle un par de vueltas más Porque cuanta más crítica Te puedas quitar de primera, mejor O sea, lo mejor que te puede pasar es que no puedan Encontrar puntos flacos Y que los puntos que encuentren, que se vaya el revisor Por las ramas porque no tenga más cosas Que decir, ¿vale? Eh, y luego también, y eso es algo que, por ejemplo, con el tema de, de penas eh, hemos conseguido ya por fin que nos den permiso y, y seguramente lo podremos hacer, intentar ser muy transparentes, es decir, compartir datos si se puede, eh, intentar por todos los medios que se puedan compartir los datos y si incluso código, si hace falta compartirlo, se comparte. Eh, si no lo compartís eh, de manera, eh, o sea, no lo ponéis en abierto el código de que hayáis hecho para los análisis, etcétera, eh, por la razón que sea, estas revistas no lo exigen, pero lo mismo sí que os lo exigen el revisor, es decir, de manera, de manera digamos, eh, eh, de manera no pública sí que tendréis que compartir con ellos algunos de los datos. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, en el comentario, los gráficos que hicimos, hicimos una serie de gráficos de flujo, eh, lo hicimos con R... Pero, claro, ellos querían darle un toque más estiloso al tema y entonces nos pidieron el código de, de esos gráficos para poder ellos volver a recrearlos con los datos. A ellos les pasamos todos los datos. Eh, en este caso no pudimos hacer los datos públicos, puesto que pertenecen a, a la, Web Science, la Web of Science y son datos de toda la base de datos. vale Entonces, obviamente, la base no nos permitía hacerlos públicos. Eh, pero sí se los dimos a los, a, los a los infógrafos de Nature para que recrearan nuestro gráfico y luego le añadieran efectos para ponerle los colorcitos y cosas más, cosas así, los pudieran cambiar un poquito, eh, toquetearlos. Eh, en el caso de penas, por ejemplo, pues sí que vamos a hacer los datos públicos, hemos hablado con, con las Web of Science porque son un subset de datos los que vamos a, a, a liberalizar, a liberar. a liberar. Eh, entonces sí que se harán públicos en cuanto, en cuanto se pueda. Esto hace que gane mucha más credibilidad el trabajo, ¿vale? Este tipo de cosas, el hacer los datos públicos, los datos, el código, todo esto, hace que un revisor se sienta mucho más cómodo. Porque sabe que, que, el, que el autor está abierto a la crítica. Es decir, que puede, no solamente tú puedes intentar reproducirlo todo si, si lo quisieras, sino que además el, el, el autor te le está poniendo las cosas fáciles. Y para revistas de estas donde hay tantos manuscritos, donde hay tan poco tiempo y donde hay también que hacer las cosas de manera más o menos ágil y rápida, puesto que no quieres perder eh, la prioridad, eh, quieres publicar antes que el competidor. Eh, para ello, obviamente, cuanto más fácil se lo haga, cuanto más caro se lo dé, mejor. ¿no? Esto sería un poco, creo que voy aquí súper bien de tiempo, he hecho media horita. Eh, esto sería un poco más o menos lo que, lo que os quería comentar sobre la preparación y el envío de los trabajos. La otra cosa, sí, que me estoy acordando ahora, cuando se redacta un trabajo para esta revista, al contrario de lo que suele pasar con otros trabajos, se está redactando el trabajo para esta revista. Por eso os decía antes que el sacrificio que supone y el esfuerzo que supone de decidirse por publicar en esta revista es bastante grande, puesto que el artículo va a estar redactado específicamente para estas revistas que tienen directrices muy, muy precisas sobre qué es lo que quieren y cómo lo quieren. De manera que si yo quiero ahora enviar mi trabajo de pena rechazado a otra revista, me supone un esfuerzo adicional, puesto que tengo que redactar el trabajo de manera diferente. Está redactado para esa revista específicamente, eh, y si quiero mandarlo a otra revista top, no cumple los criterios de otra revista top, pero es que además si quisiera mandarlo a una revista estándar de mi ámbito, eh, tampoco cumpliría con los parámetros, puesto que está redactado de una manera muy, muy específica, con una estructura eh, una estructura muy, muy peculiar, eh, que solamente tiene encaje en esa revista, ¿no? Eh, esto sería, digamos, todo lo que os quería comentar respecto a preparación y envío de los trabajos. Luego, eh, yo creo que aquí lo más interesante va a ser todas las preguntas que me queráis hacer, que yo creo que si Dani quiere, como tenemos hasta la una, podemos hacerlo aquí en abierto y si no luego pues ya lo vamos haciendo con el hashtag en el, en el, en el chat, en el Telegram. Eh, lo último que os quería comentar sobre, sobre mi experiencia con estas revistas es que hay que ser muy honesto y muy crítico con uno mismo y con el trabajo que está planteando. Es decir, esto no es mandar el artículo a ver si cuela, eh, sino que por el esfuerzo que conlleva en cuanto a tiempo, en cuanto a, a, a lo que me va a bajar la, producti la productividad por dedicarme a esto, ¿vale? Eh, durante un año mínimo o más eh, de, en función de la disciplina, pues obviamente tengo que ser muy honesto y, y plantearme si me vale la pena o no. Si me vale la pena por el momento en el que estoy en mi carrera, por la trayectoria que llevo si, eh, eh, y sobre todo si, si realmente no solamente el trabajo es bueno, sino en la gente con la que estoy de la que estoy acompañada y, y la capacidad que tenemos de vender, de empaquetar este trabajo eh, es, es la suficiente como para poder eh, valorar que realmente tenemos una oportunidad real de, de que esto salga adelante, ¿vale? O sea que hay que, hay que, hay que ser muy honesto con uno mismo. Eh, y muy serio en cuanto a, a planteárselo personalmente y decir, bueno, venga, pues voy a, voy a poner toda mi la carne en el asador, o no, ¿vale? Sobre todo si voy a estar implicado porque voy a ser de, lo, de los autores que van a hacer una contribución mayor, es decir, si mi papel es más secundario, obviamente sí que, pues bueno, pues, pues lo manda otro, ¿no? Pero, pero si realmente voy a tener un papel eh, clave, eh, sí que es importante pensárselo. Pensárselo, eh, sabiendo que lo más seguro y lo normal es que se rechace y sobre todo pensárselo eh, sabiendo también que lo, cuando sobre todo una vez que se ha mandado y ha sido rechazado, eh, que el artículo vale la pena, es decir honestamente yo, y mis coautores todos estamos hemos hecho una reflexión y hemos dicho bueno, pero este artículo realmente estaba ahí, ahí o, o vale la pena seguir intentándolo o nos olvidamos y lo mandamos a una revista donde sí sabemos que va a tener encaje y donde la posibilidades de aceptación son muchísimo más altas eh, pues bueno pues sí si, si creo que, que efectivamente estaba ahí ahí ese artículo podía encajar eh, en una revista top pero estaba más o menos ahí en el alambre pues bueno pues me voy a mi área y se acabó pero si realmente creo que esto es una contribución importante pues no desanimarse por el rechazo y seguir seguir intentándolo eh, y, y, y sobre todo seguir intentándolo tomando nota de lo que ha pasado Cambiando cosas, rehaciendo análisis si hacen falta, etcétera. etc. Es decir, una, de, una de las cosas que vamos a hacer nosotros ahora, por ejemplo, con el del penas, o que estoy haciendo yo específicamente, es, es rehacer todos los análisis para, para ver si, si hay alguna cosa que se nos haya podido escapar. También para limpiar un poquito mejor el código eh, y, y de paso ver si, si realmente es reproducible el código que estamos produciendo con todos los análisis estadísticos que estamos haciendo o no. Eh, es decir, probarlo meses después. Para, para pillar algún bug, alguna cosa que se nos haya podido escapar, eh, pero, pero sí vamos a seguir intentándolo, hemos hecho nuestra lectura, hemos leído los comentarios de nuestros revisores y hemos visto bueno, pues las cosas que se pueden añadir, las cosas que se pueden quitar y ahora que tenemos ya algunas revistas candidatas, pues, pues viendo un poco si tenemos más margen de maniobra en estas revistas porque nos permiten introducir más cosas o no, para analizar, para introducir más gráficos. Eh, y ya os digo, realmente lo que se va a publicar en el artículo en sí va a ser como un 10% de todos los análisis y todas las figuras que hemos creado, como mucho. Eh, si añadimos material suplementario lo hemos sube al 20%, eh, pero hay mucho más detrás de eso que, que, que se queda un poco en el cajón y son básicamente... Eh, Robustness checks, básicamente comprobando una y otra vez que todo sale bien, que si probamos de diferentes maneras sigue saliendo lo mismo y preparándonos de hecho a que un revisor nos diga, pero habéis probado esto y poder decirle rápidamente, mira, si aquí tenéis ya el resultado, eh, ya lo hemos comprobado y efectivamente eh, sale bien. ¿no? Y, y bueno, esto es un poco así lo que se me ocurre a bote pronto con el guioncito que me había preparado antes eh, sobre esto. Os puedo contar anécdotas, si queréis, sobre la experiencia personal, pero yo creo que eso es más, menos interesante. Y si queréis, sí, lo que podemos hacer es como establecer un, un orden así de intervención, si queréis, eh, con dudas que tengáis, preguntas específicas, etcétera. No sé si, Dani, hacerlo casi en vivo, que se nos escucha también para que la gente que está viéndolo por streaming nos puedan, puedan escuchar sí. la pregunta o repitiéndolo nosotros, como queráis. Bueno, pueden probar conectar los micrófonos. Y siempre estamos hablando por el chat, a ver si. Y esperáis que vayan pidiendo turno por el chat, ¿vale? Y así van de uno en uno. Y experimentamos un poquito. ¿Nadie vale, se anima? De repente ha dejado todo el mundo de escribir. ¿Tú tienes alguna cosa que quieras comentar, Dani? O... O sea, que tú no, no, Quizá a lo mejor, eh, bueno, aquí está Ángel. Ángel, si quieres hacer una pregunta, habla por aquí por la derecha yo y ya lo vengo. Yo simplemente sí, claro. comentar que cuando, cuando publicamos los desayunos también, eh, no solo se publicó la carta, ¿no ¿Verdad? Que... Sino que además dio eh, para publicar una de las revistas más importantes de nuestro campo. Y también hablar que, que publicar en este tipo de revistas, al final lo que tiene también es una una repercusión mediática tremenda porque prácticamente publicar esta revista te garantiza que aparezca en, los, en, en todos los suplementos científicos de, de los principales periódicos y en fin pues, te, eh, da bastante difusión a, a la investigación que, que, que se hace, incluso aunque sea una pequeña carta como es el caso que, eh, que nos pasó a nosotros. A pesar de ser una carta o un par de párrafos, eh, tuvo una, una ...una contribución enorme, pero claro, tuvo contribución también porque... Después ...publicamos el artículo, habíamos publicado previamente un preprint pre del asunto... Sí. ...habíamos publicado mucho material complementario. ¿vale? Pero yo sí, creo que hay una, idea, hay una idea básica que, que Nico y yo barajamos bastante... ...o que utilizamos nuestra estrategia de publicación... ...que es un poco eh, intentar evitar eh, eh, esa práctica tan cutre y tan lamentable... De, ...del salami publication, o publication, que es que yo tengo un resultado de investigación... Y digo, intenta sacar muchos papers de resultados de investigación. Nosotros intentamos hacer eh, artículos muy concentrados, donde una investigación eh, concreta pues la, la, la enfocamos solo a publicar un artículo y no seguimos después redundando con publicaciones posteriores. Y yo creo que eso es muy importante, intentar ser capaces de, de, de resumir investigaciones muy fuertes en un único artículo, aunque después posteriormente ya es cuando pasa el tiempo para publicar alguna cosa en una revista española, en una revista menor, o coger un tema concreto que se haya quedado al margen y desarrollarlo, pero intentar evitar lo máximo eh, el salario en publication, porque la verdad que, que eso es bastante, bastante lamentable. Bueno, lo comentamos también ayer un poco, que ayer estuvimos hablando, Nico, de, del índice H, y, y te acuerdas que cuando nos hablaba, nos hablaba Rodrigo Acosta, porque lo citaba ahí en, en, en el guión que hacía, hablaba de los pequeños productores de gran impacto y, pocos, y pocas publicaciones, que es un poco el perfil que, que tú tienes, ¿no? Un poco publicar muy poquito, muy poquito, muy poquito, pero, de una bueno, tú publicas bastante, pero de una gran calidad, ¿verdad? o al menos a lo largo del año intentar eh, orientar los cosas a un gran artículo, intentar evitar que salga en Bueno, ¿tengo sí. por ahí alguna, alguna pregunta si quieres? Estoy anotando, estoy anotando las preguntas, si quieres te, te comento un poco Venga, pues corto el micro y te dejas a ti con las preguntas, ¿vale? Para Venga. no armar mucho libro Vale, mira, pues voy a... Lo, sí, yo no, no he comentado nada efectivamente sobre el post, que creo que es muy interesante. Voy a intentar luego compartir una serie de podcasts que de, de Nature precisamente sobre, sobre cómo publicar en revista y tal, porque están como divididos por partes. El primero, la preparación, el proceso de revisión y luego lo que pasa una vez que se publica. Y sí que es verdad que es muy interesante. Publicar en esta revista supone que te van a estar llamando gente de medios de comunicación, que va a salir en prensa, que en Twitter van a estar poniéndote o por las nubes o a caldo... Eh, y, y sí que tiene que tiene bastante bastante bastante relevancia y bastante, y en algunos casos puede hasta agobiar un poco, ¿no? Sobre todo porque no estamos muy acostumbrados eh, en este sentido a, a estar tan, tan en la lupa, ¿no? eh, y, y efectivamente siempre es muy interesante esa parte es muy interesante, no la hemos comentado, la podemos comentar luego. Como estoy viendo algunas de las preguntas que estáis haciendo ya, la estoy anotando, ¿vale? Y venga, pues mira, Ángel, Ángel pregunta. Me gustaría saber cuándo sabes que estás preparado para publicar este tipo de revistas cuándo merece la pena intentarlo. Vale, pues te comento. En el caso de, de Science fue una cosa casi de, de ver que estábamos trabajando un, sobre un tema, salir el artículo y lo hicimos casi... Eh, yo, Dani me puede, me puede corregir, pero yo creo que fue casi sin pensar de, bueno, vamos a probar, también era una carta y el trabajo de la revista, el trabajo gordo que se publicaba en la revista de nuestro campo, ya estaba hecho y ya estaba eh, aceptado, ¿vale? O sea que que en ese caso no estábamos publicando nuestros resultados directamente ahí, no estábamos, eh, no estábamos arriesgándolo todo a esa carta, sino que era una forma de darle una repercusión mucho más grande a lo que habíamos hecho. En el caso de, de Nature, fue fue totalmente eh, iniciativa de otro de, de mis coautores, o sea que yo ahí no tuve, básicamente lo dijo y dije, bueno, pues venga, pues vamos, a meter, vamos a meternos en esto y, y a intentarlo. Eh, mi, mi filosofía de vida en ese momento era seguir por mis mi revistas, que conocía perfectamente, y seguir publicándolo todo ahí. Pero en este caso último de penas en el que yo sí que soy ahí el primer autor y estoy, estoy intentando liderarlo y tal, eh, cuando me di cuenta, pues básicamente fue, yo tengo un proyecto Marie Curie, entonces lo que hice fue con ese proyecto fue planteármelo como dos años, tres publicaciones como mucho, y luego pues pueden salir muchas más cosas adicionalmente pero voy a intentar publicar una dos tres cosas que respondan al, a las preguntas del proyecto y se acabó y, y, se dio, y se dio la oportunidad de que uno de los compañeros tenía un set de datos eh, bastante novedoso que era con contribuciones de, de, de, con las contribuciones que hacen cada autor cada autor a, a los papers ¿no? que esto se publica sobre todo en biomedicina quién ha escrito el paper quién ha, quién ha hecho cada una de estas cosas mi, yo, estaba, yo estoy ahora mismo afiliado en, un, en el departamento de matemática aplicada, por lo cual trabajo con gente que metodológicamente son, son muy, muy potentes. Y al, tener el, al pertenecer al ámbito de la bibliometría, pues sí que tengo una, una sensibilidad mayor a la que tienen mis colegas de, de matemática aplicada eh, sobre, sobre los problemas, digamos, sociales que hay y la aplicabilidad que tienen las cosas que estamos haciendo en el ámbito de la bibliometría. Entonces... Eh, fue un poco como de repente vi la historia, ¿no? Y, y, y fue muy interesante porque en el paper que hemos preparado, y ya digo, estoy contando la historia de un fracaso, pero bueno, yo espero que salga la cosa al final bien, eh, aplicamos diferentes metodologías. y Cuando estaba yo planteando el, el trabajo, me decían, hostia, pues sí, ahí tenemos un paper en el que hacemos esta, esta parte, esta cosa, y luego tenemos otro paper donde hacemos esta otra cosa. Y yo les dije, no, no, no, pero vamos, vamos a centrarlo, vamos a juntar todos esos papers, vamos a juntarlo en uno y vamos a contar la historia del tirón. Es muy difícil hacerlo, porque ya os digo, tenemos diversos análisis hechos en el mismo paper. Eh, pero, pero vamos a ir vamos a intentar hacerlo y vamos a hacerlo a lo grande. Tengo dos años donde no me tengo que preocupar de mi sueldo en ese sentido. Eh, y, y, y bueno, tengo también un bagaje ya de publicaciones, eh, que eso me hace sentirme más o menos tranquilo. Eh, tengo, digamos, siempre un proyecto, tengo siempre proyectos B, pequeñas cositas al, al lado. Eh, pero puedo dedicarme ahora a tope porque tengo dos años en los que se me está pagando básicamente para esto para hacer una cosa a lo grande entonces es verdad que se dieron unas una circunstancias muy, muy particulares que no necesariamente son las de las de todo el mundo eh, eso ya está rodeado de gente con la que ya, ya llevaba trabajando un tiempo que, que se complementan muy bien que tienen un perfil similar pero diferente al mío ¿no? entonces eso fue un poco lo como yo vi en este caso eh, que sí que podíamos intentarlo ya digo, lo mismo acaba publicado en una revista de, de nuestra área se acabó, pero, pero en este caso yo estoy convencido de que sí que contamos con los elementos para, para sacarlo adelante. ¿no? Eh, esa era una pregunta, no sé si la ha contestado, si no ya nos comenta Ángel. Eh, luego también preguntaban por aquí, ¿se debe pagar para la valoración de un artículo? No, en estas esta revistas no son de acceso abierto ni son de, ni hay que pagar, ¿vale? En estas revistas no hay que pagar en absoluto. Eh, y normalmente la las revistas de acceso abierto tampoco hay que pagar cuando se envía un artículo, se, se paga cuando se cuando cuando se ha aceptado, ¿vale? las revistas de acceso abierto que es las que hay que pagar, porque no en todas las revistas de acceso abierto hay que pagar. Yo creo que Dani hizo ya una, una, una charla sobre esto, si no la podemos organizar una sobre acceso abierto, eh, lo que haga falta. Pero aquí no hace falta pagar en ningún caso para enviar un artículo a una revista. Si, hay que, si te lo pide la revista, entonces hay algo raro ahí. Normalmente si te piden pagar es porque la revista es de acceso abierto y te pide siempre que el artículo haya sido ya aceptado, ¿vale? Otra pregunta, eh, sobre si estoy hablando de Big Data o, de, o si se pueden publicar reflexiones de fundamentación teórica. Aquí hace todo lo que se publica, aunque tenga análisis de datos, eh, tiene que tener una fundamentación teórica para esta revista. Eso, eso es, viene casi de facto, ¿no? Esto tiene que ver con la historia, con tener una buena historia, ¿vale? Lo que sí es cierto es que cuestiones que tengan más que ver con, con reflexiones, para un algo más ensayístico y tal, estas revistas acuden a expertos y estas revistas invitan a gente. Y si no las invitan, son gente que es muy reputada en su campo y que... O sea, estos son ya la élite, son los que están trabajando en ese ámbito. Eh, hay casos donde he, listo, he leído cosas, por ejemplo, en Nature Comentarios, donde no hay datos, donde se habla, se reflexiona simplemente sobre algún tema, Normalmente lo que se comentan son iniciativas muy novedosas que están ocurriendo. Por ejemplo, había una cosa de hace un año o dos en mi ámbito, que, era, que era, eran todos tres autores y eran, casi todos eran profesionales, eran gente que trabajaba en vicarrectorado de, de investigación y tenían que ver con el nuevo, la nueva forma de evaluar que se iba a implantar en, en varias universidades holandesas. Era muy novedoso eh, porque no iban a utilizar publicaciones ni revistas y era como una especie de cambio de paradigma. Y entonces en ese caso sí estaba ahí publicado. Ya no sé yo si el periodista le buscó a ellos o, o ellos acudieron a la revista, ¿vale? Es decir que, pero, pero hace, falta, hace falta tener algo realmente nuevo que decir para, para poder conseguirlo sin datos. ¿eh? Aquí yo, yo casi lo descartaría, a no ser que tenga un, en una situación de, de prestigio y tal muy, muy buena. Luego Laura Toribio pregunta, ¿publicar en subrevistas de Nature como Nature Communication, Isme Journal, etcétera? Es igual de difícil. Bueno, yo una de las que estoy barajando precisamente para nuestro penas es una de estas subrevistas. No sé si llamarlas subrevistas porque de hecho estaba viendo algunas de ellas que tienen mayor impacto que, que, que, que penas. Eh, Ismael Journal no lo conozco. Nature Communication sí, aunque la conozco algo, creo que es más de biomedicina, no, no lo tengo claro. Eh, sé que es muy difícil publicar porque tiene un factor de, de impacto brutal. Eh, yo no he intentado publicar ninguna de estas revistas, ya os digo, hay una, una de ellas en la que estamos barajando para este trabajo, eh, pero tienen impactos brutales, de, en factores de impacto brutales, así que no creo que sea que sea mucho más sencillo. ¿eh? Eh, tal vez sea más sencillo en el sentido de que publican mucho más en el caso de Nature Communications y de Science Advanced, porque son revistas de acceso abierto online, por lo cual eh, no publican muchísimos más artículos. Eh, al año que, que está otra revista. Eh, luego aquí hay alguien que pregunta por vergüenza, por, por aquí por vergüenza, no pasa nada. Pasar el filtro del editor es muy importante. Tata. Vale, la cover letter. Eh, a ver, la cover letter en el caso de Penas nos decían que no había que escribir cover letter. En esa revista no hacía falta cover letter. Para la otra normalmente sí hace falta cover letter y, y es muy importante dedicarle mucho tiempo. Eh, en el caso de Penas lo que nos pedían, lo que te piden de primera, eh, ya os digo, el proceso de, de revisión es bastante bastante intenso y lo que te piden de primera es que te piden muchas cosas. Te piden que le envíen los datos, que le envíen el material suplementario, le envíen, le, le envíen el artículo, le envíen las figuras de 20.000 maneras, pero de primera, antes de, de pasar a, ese, a eso, lo único que te piden que le mandes es el artículo prácticamente maquetado, para que lo pueda leer el editor que te toque de turno y lo pueda leer tranquilamente y ya está. Como son seis páginas, yo creo que prefieren eso a leer una cover letter. Esto en el caso de, de, de Penas. En el caso de la otra revista, en el caso de Nature, yo como no llevé ahí la comunicación, no sabría decirte, pero estaría casi convencido de que sí, que hizo falta. Y en el caso de Science, para una carta no hacía falta. No hacía falta una cover letter, puesto que era nada más que, que una correspondencia. Pero sí es verdad que Normalmente lo pasamos por alto, pero es muy importante el tema de las cover letters. Eh, a ver, vuelvo aquí al chat a ver si veo. ¿Qué es mejor, publicar muy poco artículo en revistas de mucha cualidad o publicar mucho artículo en revistas intermedias para un investigador? Esa es una buena pregunta. <risa> Yo, vamos a ver, para publicar en revistas top es necesario tener ya un bagaje de publicación. Para el top me refiero a estas tres revistas. Eh, incluso public haber publicado en estas revistas antes en, un, en, un, en una posición intermedia. ¿Vale? es decir, estar, haber, haber estado involucrado en el proceso aunque no haya sido tú el que lo haya liderado pero tener ya cierta experiencia en esto eh, yo creo yo, yo, siempre es mejor publicar eh, publicar artículos de calidad cuanto más artículos de calidad mejor, obviamente eh, pero no, calidad y cantidad no siempre van de la mano ¿no? eh, yo diría que depende un poco de la fase en la que te encuentres en tu carrera y también como decía Ángel eh, de, de ...del potencial que tú le ves al, al artículo... ...hay artículos, lo comentaba Dani antes... ...hay artículos que nosotros hacemos y publicamos en revistas españolas... ...algunas, algunas están en las Web Sayan ...a veces publicamos en cosas que no están en las Web Sayan ...¿por qué lo hacemos? Lo hacemos primero porque nos gusta... ...porque consideramos que la aportación que estamos haciendo es importante... ...y también porque la aportación que estamos haciendo... ...no es relevante para una comunidad internacional necesariamente... ...es relevante para la comunidad española de nuestro ámbito... ...entonces nosotros tenemos que ser un poco... Eh, también tiene que ver un poco con la motivación, en nuestro caso tenemos la suerte de tener ya un track de publicaciones bastante amplio, eh, no, nos publi no nos preocupa tanto el publicar mucho, eh, sino el mantenernos activos, entonces sí que, que es verdad que es una posición más, más de privilegio en ese sentido, yo te diría que se está empezando, intentes publicar tus resultados de la mejor manera y, y, y, y te centras un poco en publicar cosas buenas, aunque sea public suponga publicar menos, que, intent que, que bajar un poco el, el escalón de de exigencias si puedes publicar cosas buenas siempre es mejor que publicas cosas malas y aunque aquí la cantidad el paradigma está cambiando y cada vez se ve más la calidad vale bárbara dice te recibir el rechazo uy perdón, esto de un equipo editorial me han contestado para ofrecerme publicar pagando una gran suma pues fuera fuera totalmente si quieres decir el nombre de la revista casi mejor y lo miramos pero pero eso suena bastante bastante mal vale eh, hay revistas del Sevier, buenas, y otras y, y, y de algunos ámbitos específicos que normalmente te, que a veces te rechazan, no lo sé por mí, sino por, por, por otros colegas, rechazan y te dicen, pero si quieres puedes enviarlo a esta otra revista. Te invitan a publicar en otra revista que es más malilla, eh, ¿vale? La revista en la que yo le he mandado es buena, la otra no lo sé, por lo cual la otra no me interesa, ¿vale? Eh, Luisa María, ¿existe alguna fuente fiable de consulta cuáles son las revistas top de cada área? El factor de impacto, las primeras, y las la Q1 suelen, suelen dar en el clave. Esta, al final, lo de las revistas top del área, el factor de impacto a veces puede ser liante. Por ejemplo, hay muchas revistas que son Q1 en mi área que no, son realmente, no las considero ni siquiera de mi área. Eh, al final lo vas conociendo, lo sabes. Si te mueves en el mundo internacional de tu área, en el mundo, si haces estancias de investigación, hablas con tus directores de tesis, con tal... Eh, al final, las mejores revistas son las revistas que más lees, ¿vale? La, las revistas en las que tú, de las que tú bebes son las revistas en las que debes de querer publicar. Eh, esa sería un poco la, la, la síntesis. Si estás empezando y no sabes ni siquiera cuáles son por dónde empezar a leer y tal, tienes que acudir a gente senior de tu área que te diga, mira, estas son las 3 o 4 revistas en las que te tienes que centrar porque aquí se está publicando lo, lo más importante. Tatiana, antes has dejado caer que hay temas en las que no se pueden publicar en este tipo de revistas, ¿sabrías decirnos alguna disciplina que lo tenga jodido? Ciencias sociales y humanidades, suelen ser las, siempre las áreas, pero fijaros, en Nature y en Science, que suele salir sobre todo en las portadas, pues cosas del paleolítico, de arqueología, cosas de física, de un nuevo planeta que se ha encontrado, cosas de biomedicina, esos son los tres grandes ámbitos que son los que le interesa más a la gente cuando escucha programas de divulgación, sobre lo que se suele hablar más, ¿vale? Eh, Javi me dice, ah, para la cover letter si ¿sí es necesario citar artículos, de... no, no es necesario, eh, pero si sí es necesario decirle, explicarles por qué su revista es la buena. Eh, se pueden citar, se pueden citar sin problema, pero no es necesario, lo que sea importante es decir, mira, hemos elegido esta revista porque consideramos que es la revista idónea eh, por, la, por la cuestión que sea, ¿vale? Bárbara dice, me pregunta, ¿me han ofrecido para hablar publicando en otra revista menor? Eso es lo que os comentaba, que eso lo suelen hacer eh, pasa de la revista menor. Tú has mandado tu artículo a una revista que es la que conoces. Si la otra revista no la conoces, no, ni te lo plantees, ¿vale? María, soy restauradora de patrimonio. Imagino que el tema del patrimonio es de las disciplinas que no publican mucho en esta revista. Bueno, no lo sé, depende. <ríe> depende, supongo. Supongo que si sí tiene algo que ver ahora, por ejemplo, con la reconstrucción de Notre Dame, de, pues lo mismo sí que tiene. Es muy difícil, efectivamente esa es un área más compleja, ¿vale? Eh, tiene que ser, más que centrarte en la disciplina, es centrarte en que el tema sea un tema que pueda despertar un interés global en el ámbito científico y también casi en el ámbito social eh, y que lo, lo, lo que estés mostrando sea algo realmente novedoso, ¿vale? Mercedes, ¿es importante publicar en Proceedings qué beneficios tiene? Te refieres a congresos, ¿no? Supongo. Congreso es lo más importante, más que publicar en Congreso, lo más importante es ir a Congreso y conocer a gente y colaborar con la comunidad científica. Eh, nosotros publicamos en Congreso básicamente porque vamos a Congreso y nuestra, nuestra forma de trabajo suele ser, enviamos al Congreso algo en lo que estamos empezando a trabajar, eh, o sea, mandamos Research in Progress, mostramos allí los resultados que tenemos, nos lo ponen a caldo y con todas las críticas que recibimos ya preparamos un paper. Eh, completo y al que luego mandamos a la revista. Eso suele ser en mi ámbito, por lo menos, la forma de trabajo que tenemos. Utilizamos los, los congresos para testear las nuevas ideas que tenemos. Mario, ayer vimos que hay autores con más de 200 publicaciones. ¿Cómo es posible? Eso cuesta un poco creerlo. Pues, créetelo <ríe> y demás. Eso tiene que ver con las formas de trabajo de cada ámbito. ¿vale? Eh, hay, hay ámbitos donde se publica muchísimo. No significa que hayan escrito las 200 publicaciones. Pero, sí, pero no necesariamente que no han contribuido a esas 200 publicaciones. Carmen María, si publica en una Q1 y más adelante se convierte en Q2, ¿te cuenta como Q1 o como Q2? Depende del año de publicación, Si, si el, el factor de impacto siempre es siempre del año de publicación. Si yo publico en 2020 en una revista Q1 y el año que viene sale que 2020 es Q2, es Q2. ¿vale? Beatriz, lingüística aplicada, prácticamente no existe en revistas desde Q1. Eh, lingüística cognitiva, vale, pues las revistas de tu área, las más importantes lo que os comentaba antes, cuáles son las revistas de tu área que se consideran más importantes dentro de tu comunidad científica ¿vale? Eh, y los lecture notes eso sobre todo creo que son en informática, ¿no Dani? Eh, de ahí controlo menos yo no he publicado nunca en, en lecture notes no, pero no tienen demasiado prestigio, ¿eh? no, no no, esto era lo que recogían, eran muchas cosas de congreso, era publicaban en formato libro, y hace vale, unos años... Sí, hace unos años tenía, tenía un factor de impacto, pero debido al propio formato que tenía lo han ido sacando de la web. O sea, ¿me acuerdas de cuando hicimos el trabajo aquel que hicimos del Bush Station Index, ¿te sí, Que lo tuvimos que eliminar, porque nos parecía como son, que era una especie de, de, de sí, mixto sí. entre revista y, y libro, pero que no estaba tampoco sí. muy bien delimitado. Sí, sí. Vale, pues bueno, vamos a hacer unas cuantas más y vamos a ir cortando, no que ya son casi las una. Eh, mira, la, Mario dice, la revista... A ver, estoy, estoy aquí a tope y no me da tiempo ni de leer. Las revistas Q1 prefieren investiga publicar investigaciones cuantitativas, por lo menos en mi país, rechazan investigaciones cualitativas. Depende del área, depende de la revista. Hay revistas cualitativas que son de Q1. ¿eh? O sea, que eso no, eso es, eso no tiene nada que ver necesariamente con el país, sino con la disciplina. Juan Carlos dice que en humanidad el planteamiento debería ser diferente, ¿no? Claro, efectivamente, cada disciplina con lo suyo. Aquí, hablando de revistas top, pues ya os comentaba, tienen un seco disciplinar importante. Eh, pero ya os digo, estas son las, pensar las noticias que salen de ciencia eh, en los periódicos normales, suelen beber de estas revistas y ese es el tipo de, de publicaciones que suelen salir en estas revistas. Javi dice, ¿no es mejor enviar el trabajo a congresos posterior a publicación que va al revés? Y olvidaros de que os roben o no os roben. Eh, si te roban, te roban. Quiero decir, se denuncia y ya está. Pero si lo habéis puesto todo en abierto pues, y alguien lo coge, pues vosotros lo pusisteis en abierto y ahí está. Eh, no hay que ser tan celoso de las cosas que hacemos. Eh, lo lleva a un congreso, lo, lo, lo, lo testea, lo foguea un poco y lo manda a la revista. Incluso lo manda a la revista a la vez que al congreso. Eh, pero si vais a ir al congreso es para presentar cosas que estáis haciendo, no para presentar cosas que ya están hechas. porque ¿De qué...? qué de qué sirve el feedback que vaya a recibir si ya está publicado. ¿vale? Eh, yo, yo por lo menos no sé de qué área eres, Javier, pero, pero ya os digo, en, en nuestra área y en áreas afines a la nuestra siempre es al revés. La idea del Congreso es, vamos a foguear ideas, vamos a mandarlo allí y luego ya preparamos el paper con el feedback. Y yo, sinceramente, con el tema de robar datos y tal, yo quiero que todo el mundo sepa las cosas que estoy haciendo, yo... Eh, lo que mandé a penar, eh, hay un powerpoint por ahí, subió en internet, donde está todo, con los gráficos incluso que se mandaron al, al paper, allí. No hay, no hay problema. Eh, está mi nombre, si alguien me lo quita, pues bueno, pues habrá que meterse el lío, pero de momento nadie me ha robado nada. ¿no? Eh, eh, luego, musicología. Efectivamente, sí, ya os digo, humanidad es diferente. Ahí el, el planteamiento es totalmente diferente. Eh la una pregunta durante las tesis que está empezando en el mundo científico ¿aconsejarías publicar varios artículos en un más top aunque está claro que al final decide el director yo diría que os, os dejé aconsejar por vuestros directores intentéis, pero intentéis ser ambiciosos vale eh, por ejemplo en humanidad es verdad lo que decía antes el compañero pero también hay revistas top que se pueden a las que se pueden mandar cosas ¿eh? y yo diría que revistas que están en la web o Science, aunque hay pocas y, y sí que hay también cierto corte generacional, ¿vale? En todos los ámbitos científicos, donde nuestros maestros no hacían ciertas cosas que tal vez ahora ya sí podamos hacer y te vamos a de atrevernos, ¿vale? Y ya la, la última pregunta, no sé si la entiendo mucho, de Mercedes: ¿qué opinas de Data in Brief? No sé qué es Data in Brief. ¿A qué te refieres? ¿Es una revista? Voy a buscarla a ver si. Una revista, pues no la conozco. Habría que mirarla, ¿vale? Eh, tiene un site score bajito y no está y no, la, no sé si está en la web de o sea, ya no. Eh, habría que mirarlo tranquilamente, pero esa revista no, no la conozco, ¿vale? Podemos luego, sí, si queréis, luego lo miro y ya os comento. Vale, pues con bueno, esto dejamos, ¿no? Vamos. Sí, Nico está por ahí también por, por el grupo de Telegram, ¿verdad? Y yo creo que si tenéis alguna preguntilla, que alguna sí. gente os responderá por el por el telegram, no creo que tenga ningún problema. Oye Nico, Utilizar muchísimas gracias eso por... sí, porque me pierdo mogollón en vuestro... <risa> en el tweet Sí, para... yo también me pierdo eh... a veces. Hay muchos. Claro, <risa> es demasiado <risa> mensaje, es difícil no, no, no perderse. Pero bueno, alguna preguntillas podrá, podrá responder. Oye, claro muchísimas que... gracias. Estaba estupenda la, la charla, y yo creo que está muy, muy clarificadora, porque no son habituales este tipo de charlas dentro de... de, de la comunidad científica en la que alguien se, se presta a contar... este tipo de, de, de cosas. Sobre todo con tanta claridad como las cuentas tú. Estás bastante entretenida si no va... y te estás convirtiendo en un, en un, joven, en un joven sabio. Un o sea, joven sabio. Que ya estamos aprendiendo mucho contigo. Bueno, Nico, pues te esperamos el próximo, ¿cuándo tiene la charla? El próximo miércoles, creo, ¿no? Creo que es la semana que viene, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, bueno, ya, ya lo ponemos por el grupo. Muchísimas muy bien. gracias y, un, y un, abrazo, un abrazo muy fuerte. Un abrazote y gracias a todos. Hasta Venga, luego. Un abrazo para todos. Gracias.